Se queda temblequeando contra el cielo que latriza la mil brillos apagados. Va creciendo, creciendo y se tambalea. Ya van a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas y no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga